Ok, ¿Cómo llegamos aquí? Por el camino correcto, anime desde un punto de vista distinto Todos los sábados a las 8 de la mañana ¡Epa! Representarse en la fantasía, imágenes o sucesos mientras se duerme Eso es soñar, ser en muchas ocasiones el protagonista en una historia extraña, alegre o trágica Todo depende en qué decide tu subconsciente Nuestras fantasías antes de hacerse realidad se construyen en el sitio designado, el sitio más seguro, la mente. El llegar a obsesionarse por ello es habitual, pero el caso opuesto, de lo más extraño, ser el protagonista de hechos fantásticos sin la necesidad de pensarlo. O mejor dicho, ser el protagonista de hechos fantásticos sin darte cuenta. Dos cosas que separadas tienen ejemplos claros, pero juntas, en una sola persona es poco visto, dándonos como resultado una franquicia, un protagonista y cinco letras capaces de reinventar una categoría de anime. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman porque hoy serán testigos de un relato extraño, único, pero sobre todo fantástico. Hoy presenta a Cobra, el hombre que soñó ser un héroe. Un siglo novedoso, pero como siempre existe un espacio para lo obvio, la olla, y su tío el aburrimiento. No dejan de otra, solo queda dormir, soñar y ser despertado por una piedra vanguardista que solo tiene un objetivo. Despertar a Johnson, quien debe levantarse a vivir su vida, la que le tocó vivir, ser vendedor de productos electrónicos, y claro está, ser pobre, ya que aunque no lo aparente, esto es un hogar humilde, y aunque no lo parezca, es domingo. Bain, su mayordomo está descompuesto aunque su equivocación valió la pena es día de pago así que ya cambiado se prepara para sus siete créditos la vida le da los buenos días y él nos muestra de qué van sus anhelos que pocos no son todo lo que consume solo le deja una pregunta ¿qué debe hacer para no estar aburrido por alguna razón luego de cinco años en su empleo como todo ser humano se cansa y observa rezagado todas esas figuras importantes de la televisión Sin saber que está minutos de experimentar algo extraño Juegos, naves espaciales, novelas, lucha libre, vaqueros, noticias, Godzilla, aburrimiento Parece mentira pero estas palabras están juntas dentro del cerebro de Johnson Que empieza a escuchar la pregunta de Ben ¿Por qué no compras uno de esos viajes virtuales? Precios baratos, temática los sueños, algo extraño pero interesante en un mundo tan futurista que parece difícil de sorprender, cosa que definitivamente no es así. El lujo de este y muchos sitios demuestra el interés de la gente en gastar su dinero en sitios como este, porque el mundo no cambia por completo mientras seres vivos existan, específicamente los humanos, capaces de aburrirse, enamorarse y claro que sí capaces de soñar. Acto que nos adentra, aunque parezca mentira, a los avances tecnológicos. El sueño de Johnson estaba programado a ser un harén y un viaje al espacio exterior, ya que sus pedidos exigentes no son posibles. Sin embargo, los hechos y las ganas de cumplir sus anhelos lo hicieron posible. Un grandioso compromiso de satisfacer las ambiciones de sus clientes. Los viajes virtuales operan con dos pasos, en donde el primero resalta... Usted es el héroe y lo vivirá como si fuese real. Y así el viaje inicia de manera épica. Obra son sus credenciales. Lady Armanoid, su compañera. Compañera de un pirata temido por toda organización que se respete. O mejor dicho, un pirata temido por su psico-arma. Un utensilio bélico que sustituye el brazo izquierdo de nuestro héroe. Un pirata deseado, hábil y con una vida totalmente diferente. Una vida interesante. Un lobo solitario que no vendió su lealtad a los más ambiciosos, cosa que demostró al dispararle a Vaiken, ejecutivo de una poderosa organización criminal. Cosa que en detalle le costó un ojo a este antagonista. Armanon, Vaiken y un pirata buscado llamado Cobra se despiden para que Johnson despierte y nos muestre con sus hechos cuál es el segundo paso de los viajes virtuales. Mi nombre es Cobra. Y soy casi invencible, gracias a mi psicoarma. Fueron las palabras que recortó y les comentó a la chica del negocio, a lo que ella se asombra, pues ese no era el viaje virtual designado. Y mientras él se va, es conveniente recordarle a la señorita el segundo paso del viaje virtual. Extraer el sueño desde el este subconsciente. En este caso, de un vendedor aburrido y triste, que a partir de ahora, solo por diversión, se va a llamar Cobra por un momento. Aunque conoce su mala suerte, Johnson busca relajarse en el casino. Quizás encuentre algo útil que lo haga volver a la normalidad. Este domingo no mantiene semejanza con los días pasados. Quizás es algo que sucede una vez en la vida. Y por lo visto el gerente piensa lo mismo. Johnson con el susto dice todo lo que conoce de él y recibe como respuesta una escolta especial por ser el ganador en el casino de Jack Chris. Resulta que Johnson se equivocó. Tan solo es el mundo real, aunque esto no hace del mundo que vive algo fantástico: palpizas, sótanos, crímenes organizados, dinero. Cuatro elementos que tan solo invocaron, un destino y una voz gritando a todo pulmón, psicoarma, un brillo, dos muertos, un problema, Johnson sale inmediatamente ya que el cuervo es informante y este carro debe llegar con nuestro vendedor de nuestros domésticos, Y a duras penas, no logró. Inmediatamente las puertas y ventanas están cerradas. Gracias a Ben que debe informar a Johnson todo lo que sabe. De inmediato surge una pregunta. ¿Hace cuánto estoy aquí? ¿Respuesta? Cinco años. El resto se explica solo. Johnson no es Johnson. Ellos no están solos. Poco a poco vuelve a recordar, mientras Bain tiene un cortocircuito por uno de los disparos. Resulta que alguien tiene cinco años sin verlo. Tan solo un rostro cambiado es capaz de confundir a sus enemigos, pero a los ojos de Piker, Un lobo solitario es una presa fácil de buscar. Si tan solo cambia su nombre, por ejemplo, Jack Gris, Sujeto tenebroso, millonario, sin el ojo izquierdo, gracias a un pirata espacial Que le recuerda algo No está solo Armanoid, Lady Armanoid, Emerge desde el estómago de Ben Aquel mayordomo era el camuflaje perfecto de una guerrera Poco tardó en salvar la vida de Johnson, pero debe hablar ciertas cosas Cosas que solo un pirata espacial puede aprovechar Obra. Hoy, cinco años más tarde, con rostro nuevo y vida monótona, empieza a volar su imaginación, pero no hace su futuro, sino el pasado. Hace cinco años hizo algo inhumano, delegó su vida por una buena causa, escapar de las organizaciones del crimen, sitio que le ofrecía lo mismo, todos los días. Violencia y muerte, hoy falló en su cometido, hoy falló en su misión personal, hoy recordó su pasado, o mejor dicho, su presente, él se puede engañar pero no será capaz de convencer a los demás. Todos saben de él, amigos y enemigos. Así que otra cirugía es la solución para tener una vida normal, ¿sí? Pero, ¿para qué? Cinco años atrás, el sueño de Cobra era no existir. Hoy, el sueño de Johnson es ser Cobra. Así son los humanos: son capaces de aburrirse, enamorarse, reír, llorar, cambiar. Hoy, Cobra tomó una decisión: pelear. Y sobre todo Continuar Nunca nos conformamos con lo que tenemos Renunciar a la paz es lo más viable para este lobo solitario De cual huye a toda velocidad De su antiguo hogar el cual es un lugar demasiado peligroso de habitar En estos momentos Y su auto blanco tomó la decisión de reivindicarse como pirata Aunque Viking estaba dispuesto a todo Ahora entre las cuerdas toma una mala decisión Porque el héroe ha regresado Y el día de hoy es una realidad O mejor dicho, un cambio de la realidad Que le dio la razón a su subconsciente Lugar donde soñaba su verdad Cada hecho es parte de su pasado Pero la naturaleza de Cobra representa algo muy sencillo La imagen exacta de un hombre soñador Capaz de aburrirse Llorar, pedir y sobre todo continuar, borrando a Johnson y salvando a Cobra. El hombre que soñó ser un héroe. Es la República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate.